SMAT es una fuerza de más o menos unos 3.600 hombres, que equivale al 2% del cuerpo de la Policía Nacional. En promedio anual está gastando más o menos unos 380 mil eh, millones de pesos, lo cual equivale más o menos en el presupuesto al 2%. Eh, es una fuerza bastante importante, ya que es con natural al ámbito en sociedad eh, que, cuando, que al haber manifestaciones sociales eh, se presenten con atos de violencia. No obstante, es importante reconocer que es una fuerza que ha tenido eh, ciertos eh, inconvenientes a la hora de su operación. Puntualmente ha habido excesos de fuerza, hay unos casos que digamos oscilan entre, unos, entre las, los reportes, entre unos 500 y unos 4000 No obstante, lo que hay que decir es que es preocupante estas acciones del smat por lo tanto es igual de relevante a su accionar que las entidades de control, como es la Fiscalía y la Procuraduría, que son las entidades que están eh, eh, encargadas de establecer los controles frente a las operaciones del SMAT, se fortalezcan con el objetivo que estas eh, acciones violentas eh, se minimicen y así se pueda generar un cuerpo de policía eh, legítimo, porque es, repito, es importante para eh, proteger. Eh, la integralidad de la ciudadanía en, unos, en, en, en acciones eh, colectivas. Las procesas sociales deben atenderse por parte de las autoridades de una manera integral. Hay que entender que la policía, puntualmente el smat no es la única, o es sea, decir si bien es la entidad central para la atención de las protestas, esto también recae en manos de las alcaldías locales, ya que ellos son, eh, es, puntualmente los alcaldes son las primeras autoridades de policía ahora frente a prácticas ominosas como es el, la utilización de niños en medio de las protestas también es importante entonces que aparezcan otros cuerpos de policía de apoyo ya que el Smat no tiene competencia para actuar sobre ellos pero el estado como debe proteger la integridad de la ciudadanía no puede darse el lujo de pensarlo el Smat debe permanecer ya sea con otro nombre eh, si bien con algunos eh, algunas reformas importantes dentro de su entrenamiento, dentro de los policías que entran a esta unidad, pero sin lugar a dudas debe mantenerse.